Es un, una, una reflexión que podemos tomar como un punto de partida es lo complejo que es la vida. Tantos eventos, ¿no? tantas experiencias, tantas sensaciones, tantas impresiones, tantos intercambios, tantas memorias, tanta, tantos sentimientos y emociones, y ideas, interpretaciones, que ¿cómo hacemos orden de todo esto? ¿No? Toda, toda la, ¿no? la información solo en el nivel sensorial que estamos recibiendo todo el tiempo es, es, es demasiado y además la información que estamos recibiendo a través de medios electrónicos y después la información que consciente o inconscientemente estamos captando de nuestras interacciones con otros en nuestro alrededor. ¿Cómo hacemos orden de todo lo que nos pasa día tras día tras día a lo largo de la vida? Y si miramos al fondo... Hacemos orden, simplificando, filtrando, eligiendo a qué prestar atención, qué información es importante, qué información no es importante, y contándonos cuentos de lo que nos está pasando en la vida. ¿Reconocen esto? Me pasó esto otra vez, me comentó esto, no puedo creer, me hicieron esto y una pregunta que nos podemos hacer es cuyos cuentos tienen más importancia más importancia ¿Quién está generando los cuentos que nos contamos y una manera de contemplar esto es de ver cómo reaccionamos cuando recibimos elogio o crítica si pensamos bien los elogios no nos hacen una buena persona si no lo somos y la crítica no nos hace mala persona si no lo somos entonces ¿por qué es tan devastador y tan Doloroso y tanto mu nos mueva cuando recibimos crítica. Y porque tanto nos mueva cuando hay elogios. Estos son momentos en que otros nos están contando cuentos sobre quiénes somos. ¿Verdad? Y estos cuentos tienen mucha importancia para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué prestamos tanta atención a las interpretaciones de otros sobre nosotros mismos? Y es una pregunta seria que yo creo que no vamos a como resolver con una sola conferencia. Es algo que podemos ir contemplando. ¿Por qué? ¿por qué doy tanta credibilidad o importancia o peso a las interpretaciones y cuentos de otros? ¿por qué? ¿será que yo no sé quién soy? ¿y necesito que otros me digan? pues un poco, sí, ¿no? ¿Y cuánta energía invertimos intentando aparecer o presentar una imagen que va a atraer a quienes queremos atraer y va a evitar la crítica? Y va a convencer a otros que somos así y no asado. ¿Se dice así aquí en España? Okay. Todos como... <risa> Solo una boliviana y una mexicana como mostrando que sí, que no, no sé si estoy en el continente correcto para este. <risa> Tipo de castellano. ¿Por qué? Y si tendríamos que identificar momento por momento a lo largo del día, cuánta, ¿cuánto porcentaje de mi energía va hacia aparecer? Como yo quiero aparecer frente a otros, quizás también frente a mí misma, versus cuánta energía y tiempo invierto en cómo soy. Y una posible observación puede ser que estamos muy desconectados de la base de quiénes somos que no, no sabemos, no pasamos mucho tiempo intentando descubrir o ver o ser, y que la base de nuestra existencia, el suelo en lo que estamos parados como seres humanos, nos es ajena, no sabemos cuál es, porque estamos muy involucrados a los cuentos que nos vamos contando que forman identidades muy limitadas. Que yo soy así y me hacen esto y siempre me pasa esto y ¿por qué siempre? Y si miramos muy al fondo en los cuentos, quizás la mayor parte, esto cada quien tendría que ver, en nuestros cuentos las cosas nos pasan, la gente nos dice eso, la gente nos hace esto, nuestros padres nos hicieron esto, nuestra pareja nos dijo esto, el mundo nos trata así. El, en el cuento que nosotros mismos nos contamos, qué tanto nosotros somos víctimas. Y dado que un cuento es una interpretación que nosotros armamos eligiendo entre información ilimitada, ¿por qué solemos armar este tipo de cuento? Y por si piensan, es porque así es y siempre me hacen y me dicen esas cosas y en mi vida me pasan cosas así. Una manera rápida de poner a prueba qué tan objetivos somos es cuando la gente nos sonríe y nos habla amablemente qué tanto queda grabado versus si alguien nos... Como nos trata con un poquito de rudeza. ¿Es palabra? ¿Rudeza? Rudeza. Uno nunca sabe. Rudeza. Porque dureza es palabra. Rudeza. ¿Qué, ¿Cuál para nosotros tiene más peso? Si. Pasamos saliendo del piso, llegando a donde quisimos ir, ¿cuántas personas? Posiblemente nos abren una puerta, vemos que se desvían un poquito en el, ¿cómo se llama? ¿el banquete? Acera. ¿el la acera? ¿acera? La acera, sí. ¿acera? No, la gente se pone un poquito al lado, nos estamos continuamente ajustando, abriendo espacio para otros. Pequeños gestos de amabilidad. ¿No? Y unas palabras un poquito cálidas, alguien nos saludan cálidamente cuando entramos a las tiendas o al café. Esto nos queda muy grabado o lo tomamos como ni lo observamos. Pero si alguien nos habla bruscamente, esto nos tiene mucho peso. Es como un imán para nuestra atención. Y esto es para, para que vayamos notando que nosotros estamos filtrando. No, somos, no estamos armando interpretaciones perfectamente realistas y objetivas. Y entre los cuentos que nos contamos, ¿cuál, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos? ¿Somos agredidos, somos criticados o estamos elogiados, alabados? ¿Y por qué ponemos tanto, tanto peso en esto? ¿Por qué nos tratamos como si si éramos objetos que existen en la mirada de otros ¿está claro esto? ¿cómo otros nos ven? ¿cómo nos valoran? ¿y cómo sabemos cómo nos valoran? por cómo nos tratan cómo nos hablan y estamos muy atentos a las pequeñas ofensas a las faltas de respeto muy, muy atentos. Y no solo que duele cuando estamos fijándonos en esto, sino estamos filtrando todo lo demás. Y es, es muy loco, ¿no? Y vivimos así como si no estuviéramos interpretando sino viendo las cosas tal como son. Y yo creo que parte de la invitación del budismo es de cuestionar estas premisas que estamos realmente viendo la realidad tal como es. Y que la idea de quienes somos en relación con otros tiene la validez que nosotros asumimos que tiene y cuando miramos las presentaciones que tenemos eh, del dharma de la manera en la que funcionan eh, las kleshas o las emociones perturbadoras vemos que detrás hay cierta relación confundida entre nosotros y lo que pensamos que es ajeno a nosotros. Cuando nosotros vivimos experiencias en la vida y sentimos que me pasó esto, me hicieron esto, estamos armando o viendo desde cierta configuración entre nosotros y otros y con este hábito que tenemos de vernos como un objeto en la mirada de otros estamos continuamente evaluando esta persona cómo me ve esta persona me ve mal, me trata mal y ahí esta persona que nos ve mal o nos trata mal por esto es una persona opuesta a nosotros, es un enemigo, es alguien que nos amenaza o perjudica. Y obviamente hay casos en la vida en que realmente estamos perjudicados y amenazados y abusados por otros. Pero aquí no estoy refiriendo a estas situaciones de abuso ¿no? físico, etc sino de las, los pequeños intercambios donde alguien es un poquito brusco y sentimos que esta persona no me trata bien, no me muestra el debido respeto, etc. Y estamos, con esta orientación que tenemos, estamos muy atentos a cómo nos tratan. Y la sensación detrás es que yo estoy aquí, yo observo una parte de lo que está sucediendo, tomo esta parte, lo interpreto como malo para mí, o poco respetando, poco favorable, poco amable hacia mí, y tomo este elemento de lo que yo he visto, filtrando todo lo demás, tomo el aspecto del objeto de la persona que yo veo como si fuera la totalidad de lo que es. En un momento, una persona me habla brusca, brusco, es una persona brusca. O En pers un momento, yo estaba muy sensible y la persona no me prestó mucha atención, esta persona es muy soberbia. Y ya tomando un aspecto, sacándolo del contexto lo tomamos por la totalidad de lo que es. Esto se llama ignorancia. Se llama ignorancia. Estamos ignorando la totalidad de lo que algo es y muchas veces ni siquiera estamos tomando un elemento de lo que vemos, sino estamos completamente proyectando porque tenemos nuestro sistema de filtración aquí y esta persona simplemente cabe ahí en nuestra, ¿no? en la obra dramática de nuestra vida y ahí esto es su rol. ¿No? Por esto, a veces terminamos completamente enamorados de alguien que desconocemos, porque vemos a alguien y sin ver como al fondo quién es y ver toda la totalidad de su ser. Vemos algún elemento y entra muy bien en nuestro guión y ahí tenemos su rol, esta persona me va a hacer muy feliz y es lo que me va a complementar y, es... y nos vamos enamorando. Tengo una amiga muy honesta que me comentó, que fue a un retiro de silencio estricto, de diez días. Y estaba sentada en su cojín, todos totalmente callados, diez días, y a lo largo de estos diez días, ella estaba realmente enamorada de otra persona que era tan fabulosa, ¿no? Como todas las cualidades que ella buscaba en una pareja, esta, esta persona las tuvo. Y ella como, como era una experiencia para ella muy increíble, hermosa, por fin encontrar, ¿no? Y después se acaba el tiempo del silencio y esta persona habla y, y ella como que esto no era pero a veces, a veces nosotros ni llegamos al punto de estar escuchando realmente porque la filtración está ahí y nuestros amigos cuando nos escuchan elogiendo y fantaseando con alguien nos intentan decir oye pero no ves que esta persona, ah tú eres ciega tú eres tonto no te sabes nada ¿Verdad? Y muchas veces nosotros mismos, después de pasar por uno de esta, estos enamoramientos, que me imagino que todos hemos tenido en algún momento, no, no nacimos mojas, podemos haber tenido esta experiencia en algún momento. Y luego, repasando, tú te preguntas, ¿qué yo estaba pensando? <risa> Estábamos pensando en los cuentos que nos contábamos. Y detrás de ambos de estos, estas tendencias mentales, de ver algo y pensar que es algo ahí que nosotros estamos viendo por completo, que es un objeto ahí fuera de nosotros, desconectado, que nosotros identificamos y si es malo, queremos que se aleje. Y si lo vemos como bueno, nosotros contamos, nos contamos que esto es muy bueno, sentimos que está desvinculado de nosotros y necesitamos adquirir, controlar o mantener lo que vemos como bueno. Y si miramos qué hay detrás de ambas tendencias o ambas emociones, es que de dónde viene nuestra experiencia de enamoramiento, de... Amor, lo que llamamos amor, ¿no? que es más bien pasión, o apego, o deseo. ¿Y qué hay detrás de nuestra emoción de enojo o, o resentimiento? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de nuestra experiencia emocional? No está aquí. Viene de ellos porque ellos son tan buenos que me van a dar todo lo que me falta y ellos son tan malos que me están perjudicando y lastimando y haciéndome sentir así. Y mi mejor enseñanza de este fenómeno vino de una sobrina cuando tuvo como cinco o seis años que Hubo un amigo que era el hermano menor de, bueno, de la amiga. Mi hermana tuvo su mejor amiga, que tuvo un hermano menor. Y esta sobrina solía tener que visitar con este hermano porque las hermanas... sí Y se llevaban muy bien y jugaban y todo bien y no había visitado en un año o algo así y yo llegué y mi sobrina viene conmigo y de repente me dice cuando él iba acercándose, tía, no, no, no, no no quiero comer, no. Y yo como, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habrá hecho? Y yo le pregunto, ¿por qué? No me gusta, no me gusta, no quiero, no quiero y yo le pregunté por qué te hizo algo qué pasó y ella me dijo sí me hizo algo qué te hizo y ella intentando como a esta edad como expresar lo que sentía y entender ella misma lo que sentía y me dijo me hizo sentir que que no me gusta esta es la verdad oculta de nuestras emociones pensamos que nos hacen sentir que no nos gusta o nos hacen sentir que nos gusta y no reconocemos que la fuente de todo este remolino emocional está dentro de nosotros viene de nuestro motor de interpretación y detrás del motor o al fondo del motor de estas interpretaciones, según el Buda, es una sensación de ser un yo muy pequeño y muy limitado. Una sensación de existir como un objeto desvinculado de otros. Y este sentido de un yo limitado y pequeño, en el Dharma solemos llamar el ego. Y a veces hay cierta, cierto debate porque en ciertos sistemas psicolo de psicología tiene otro significado, etc. Pero aquí el ego se refiere a esta sensación de ser un yo aparte de todo lo demás, separado, desvinculado, como si estuviéramos objetos independientes, que ignora lo profundamente interconectados que somos. Y cuando nosotros nos aferramos a este sentido falso de ser un yo muy limitado y pequeño, empezamos a sentir que tenemos mucha carencia de las cosas buenas y que necesitamos que los demás nos digan quiénes somos, porque estamos manejando una versión o una visión equivocada de lo que somos fundamentalmente. ¿Tiene sentido? Y con esta sensación que tenemos, nuestro entendimiento de nuestra propia vida emocional, sentimos que otros nos están haciendo sentir enfadados, fastidiados, o que nosotros o otros nos hacen sentir amor, como si el amor viniera de afuera. Y terminamos pensando que las circunstancias externas, incluyendo las personas en nuestra vida, son las causas suficientes y necesarias de nuestras emociones. O sea, si ellos actúan así, esto es suficiente para yo sentirme así. Y solo me voy a sentir así si actúan así. ¿Está claro esto? Y esto nos deja en una postura completamente pasiva frente a nuestra propia vida. Porque yo me voy a sentir así si me hablan así, si me no, si me tratan así, yo tengo que sentirme así. ¿Verdad? Porque... Las circunstancias son lo que está generando mis respuestas emocionales a la vida. Y si creemos esto, estamos fritos. ¿Puedo decir esto sin que sea algo que hay que editar o algo? Había aprendido otros equivalentes que luego me dijeron, jamás digas esto en público. <risa> que normalmente la gente cuida de no usar estas palabras porque yo más o menos no tengo mucha, ¿no? mucha idea de que se puede, que no se puede. Y lo que escucho yo voy repitiendo, <risa> utilizando cualquier palabra que entra aquí. <risa> Pero si nosotros realmente vivimos una vida que es una respuesta natural a lo que pasa fuera de nosotros, entonces no tenemos ningún control excepto si logramos controlar a los demás en nuestro entorno. Y cuando se trata de, de este asunto de quiénes somos, ¿Cómo controlamos a otros en nuestro entorno? Aparentando. Porque cómo controlamos la opinión de otros es con la imagen que nosotros presentamos. Y ahí nos fuimos aún más lejos de nosotros mismos. Porque ya nosotros mismos ya no sabemos quiénes somos. Toda la energía en la imagen, cómo nos vemos, cómo nos hablan Y aun si no vamos tan lejos, nosotros mismos estamos ¿no? poniendo mucha energía y mucha, intención, mucha atención a lo que no es la causa de nuestras experiencias internas. Y también, cuando tenemos esta tendencia, y es algo que cada quien se puede preguntar si lo identificas en ti o no, de poner más atención a las cosas malas que te dicen y que te hacen, si tenemos esta tendencia, estamos armando una vida donde vivimos rodeados de maldad, de agresión, de... Ma, gente malvada o, o ¿no? como negativa hacia nosotros. Y esto no es porque estamos rodeados de gente malvada, es porque nosotros vamos armando esta, este modo de interpretar y este sistema de filtración. Y con este planteamiento donde nosotros, para convencernos que nosotros estamos bien, necesitamos que otros nos ven bien, pero además tenemos esta tendencia de querer culparle a otros nuestro malestar o nuestras situaciones. No quiero acusarles de hacer esto o culparles de hacer esto. Es una observación que yo misma tengo de mi propia vida. Y cada quien puede ir investigando. ¿Qué tanto me ayuda en sostener una imagen buena de mí? Cuando algo pasa, que yo puedo identificar quién o qué externo, generó la situación. ¿Está claro esto? ¿Se reconocen un poquito en esto? ¿O estoy totalmente sola en esto? ¿Estoy sola? No, no estoy sola. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, no, no, no es muy bien, mejor que esté sola en esto. Pero esto implica... Que necesitamos estar atentas a las faltas de otros. Que nosotros queremos quedar con la sensación de ser un poquito mejor que otros. No necesario mucho mejor, pero que cuando nos, algo nos va bien, que cuando a otros no va tan bien que a nosotros, estamos atentos a esto, y si otra persona, y esto sobre todo en, en el trabajo, es un buen lugar para detectarlo, si alguien tiene más éxito, ¿cuál es el discurso interno que armamos? Sí, pero esta persona tuvo tales y tales ventajas, si yo tuviera tanta oportunidad y tanta ventaja y tanto apoyo, pues yo hubiera hecho lo mismo o probablemente mucho mejor. Y terminamos muy sensibles, muy atentos a identificar faltas y fallas en otros. Y por lo tanto, otra vez, Vivimos rodeados de gente muy ¿no? falta, muy con muchas faltas, o así vivimos la vida, y dentro de eh, la el sistema de enseñanzas eh, de Lodro tenemos eh, una presentación eh, muy importante de Lord John en siete partes eh, donde se presentan muchas máximas, máximas ¿no? y aquí las los dos claves que finalmente vamos a llegar a los claves eh, los dos claves que podemos como explorar en este contexto, un clave eh, nos lleva en una dirección y otro, otro clave en otra dirección. Y con esto nos ofrece una oportunidad de reorientarnos un poquito dentro de este esquema loco que hemos armado. Y uno, voy a empezar con el segundo. Eh, el segundo de los máximas eh, dice, sé agradecido con todos. ¿No? Sé agradecido con todos. Y son, no es, eh, es una instrucción que hacemos una vez, sino son máximas para entrenar la mente. Y aquí está animándonos a reconfigurar el sistema de filtración que tenemos y en vez de vivir la vida detectando toda, todas las cosas malas que nos hacen, de entrenarnos a reconocer y apreciar y hasta saborear toda la bondad que recibimos. Y es un entrenamiento realmente radical. Cuando empezamos, si, si no sé, si, no, su imaginación queda no, captada por la idea y lo intentan, de empezar a intentar identificar que jamás podremos hacer cuántos pequeños gestos de bondad vivimos todo el tiempo. ¿Cuántas veces la, no, la gente nos abre la puerta? ¿Cuántas veces la gente nos prepara comida? ¿Cuántas veces la gente nos comparte algo que piensan que nos van a interesar? ¿Cuántas veces nos cede el paso en el acero? Acera. Acera. No, no, acera. ¿Sí? Sí, tres, dos semanas, tres semanas estoy aquí y todavía, pero un poquito de influencia en el acento. Acera. Pero estaba diciendo Ibiza cuando estaba en el retiro, esto sí me iba. Ibiza, sí. <coughs> ¿Cuánto hemos recibido a lo largo de la vida que no notamos? No le damos mucha importancia. No permitimos que sentimos, ¡wow, qué bondadoso! ¿Cuánta bondad? De... Estar aquí, todos nosotros recibimos una atención incomprensible. Cuando nacimos, éramos completamente indefensas, incapaces ni siquiera de, de, de tocar la boca con la mano, ni mucho menos hacer de comer y, y darnos de comer nacimos completamente dos, desprotegidos y alguien o varios alguienes nos tuvieron que dar todo lo que necesitábamos y para ver lo que implica por lo complicado que las relaciones con estas personas suelen ser después para reconocer cuánta bondad implica podemos imaginar tú tienes una amiga o un amigo teniendo una crisis está muy necesitado o necesitado te marca en la noche a la una ves, contestas hablas el tiempo que sea necesario hasta que se apacigua y vuelves a dormir y a las tres y media otra vez te marca necesitada y, y llorando y tú haces lo que puedas para que otra vez se tranquilice cuelgas la llamada, vuelves a dormir y a las seis otra vez te despierta. Una noche sigues contestando estas llamadas, ¿verdad? Porque pues quieres ser buena amiga. Dos noches. ¿Cuántas noches hasta que ya no contestas la llamada? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuánto tiempo antes de que apagas el celular... Y, y ya duermes. Y alguien contestó nuestra llamada noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche, tras noche. Alguien. Y no nos acordamos porque éramos muy pequeñitos, pero sucedió. Esto sí sucedió. Sin un cuidado continuo, asiduo, necesitábamos comer continuamente. Y esto era solo esta fase inicial. Todos sentimos que las cosas buenas que tenemos ahora, nuestro... ¿no? Nuestra carrera, o nuestro piso, o nuestras experiencias, nuestras vacaciones, esto, pues, nosotros nos lo ganamos, ¿no? Es la sensación que tenemos porque manejamos un sentido muy pequeño de lo que somos y le damos enorme importancia a este pequeño yo. Y pensamos que las buenas cosas, pues, me tocaron. Y no reconocemos. Son los resultados de enorme bondad. ¿Cuántas personas nos tuvieron que canalizar por la vía correcta en la vida? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos ido a la escuela cada día cuando éramos niños sin alguien asegurando que llegáramos a la escuela y nos quedáramos en la escuela? Muchas personas estaban involucrados en esto. Quizás ya no nuestros padres, quizás otros. Los vecinos que llaman a nuestros padres cuando ven que no fuimos hacia la escuela, sino hacia el bosque o el parque o lo que fuera. Y los maestros. ¿Y cuántas personas en momentos en que estábamos perdiéndonos en actividades dañinas? desviándonos, cuántas personas en distintos momentos nos hablaron, cuántos amigos cuando estábamos en la escuela y alguien nos, no, nos excluyó, nos humilló, cuántas veces un amigo o una amiga nos habló, nos incluyó. ¿Cuántos actos incontables de bondad hemos recibido? ¿Y cómo cambia nuestra experiencia de nosotros mismos y de la vida cuando empezamos a, a reconocer esto? Y nuestra palabra gratitud, porque aquí estamos hablando de la cualidad de la gratitud, la palabra gratitud en sánscrito y en tibetano tiene una traducción muy vivida. En sánscrito es saber lo que se ha hecho. Y en tibetano es lo mismo. Reconocer lo hecho. No se trata de inventar cosas. Se trata de realmente permitirnos ver cuánto, cuánto nos han hecho. Que, que, que no nos fijamos porque nuestro enfoque va en otra cosa. Y si realmente vemos cu cuántos pequeños actos de, de bondad hay todo el tiempo, algo cambia dentro de nosotros. Una de, de mis primeras experiencias de esto fue la primera vez que fui a Asia de viaje y estuve sola en un taxi en Jakarta y subí al taxi les di la dirección del lugar donde yo iba y en cierto momento me encontré en un, una calle que no pareció, no era pavimentado y a los lados de la calle hubo estas como casitas hechas de medio cartón y medio tinaco y medio pedazos y como yo estaba y, no, llegando de la ciudad de Nueva York, este lugar no puede ser en la ruta entre el aeropuerto y la parte central de la ciudad. No puede ser que pasamos por este tipo de... Y como mis maletas en la cajuela y pues, brincar del coche tampoco. ¿no? Y estaba pensando qué hacer. Y en cierto momento el hombre se, se detiene y sale del coche y ya. Yo, yo ya sé que sí, sí, pues sí, sí, y él se fue, entró a una media calle y ahí salió una mujer que le pasó una bolsa de papel y él lo tomó y subió al coche y seguimos. Y llegamos al lugar y fue muy amable sacando las maletas. Y como, estamos continuamente dependiendo de la bondad de otros, tan fácil que si realmente éramos rodea estuviéramos rodeados de gente malvada, nos estarían robando todo el tiempo pero se detuvo porque era taxista y yo creo que su mujer le estaba pasando su, su cena. Y cuán, ¿no? cuán, expuestos y vulnerables somos y cuánta bondad y cuánto la gente es realmente honesta cuidándonos. Cuán fácil hubiera sido que se hubiera sido completamente diferente. Y normalmente no notamos ¿no? que hay gente honesta que, ¿no? que nos lleva de un lugar a otro sin hacer lo que podrían hacer. Están en condiciones de lastimarnos y no lo hacen. Al contrario. ¿cómo cambiaría nuestra experiencia del mundo realmente estar atentos y, y reconociendo y apreciando? ¿Cómo cambiaría? Y hay estudios que contestan esta pregunta. Y hay toda una serie ahora de investigaciones en el impacto de la gratitud. En diferentes, facultades, en diferentes universidades e institutos. Y una cosa que notan es que cuando alguien recibe ayuda en condiciones donde le como llama la atención que recibió ayuda, o sea, despierta este reconocimiento de la bondad o gratitud, cuando alguien experimenta gratitud es mucho más propensa de ayudar a otros. Y han hecho estudios donde alguien recibe ayuda y después está en una situación donde puede o no detener lo que está haciendo y ir y ayudar a otros y es más propenso de ayudar a otros. También hay estudios importantes que muestran que cuando se genera una cultura, ¿no? una, un hábito de gratitud dentro de relaciones, o sean de amistad o de pareja, las relaciones son más duraderas. Y otra cosa interesante es que es más fácil hablar de las dificultades cuando se genera un ámbito de aprecio. Y esto es, es algo interesante de considerar en nuestras propias relaciones. Cuando queremos trabajar algo, cuando tenemos algo difícil, ¿cómo generamos como un ámbito donde podemos hablar sin que se convierta en un, un conflicto? Podemos hablar de las, las, las cosas que hay que hablar, que hay que cambiar. Cuando la otra persona sabe que está apreciado en general, es mucho más receptiva a que se hable de algo que no era perfecto. ¿Por qué? parte de esto es que cambia este impulso de tomar un elemento de la persona y tra tratarla tratarlo como la totalidad. ¿Está claro esto? Cuando queremos hablar de un, una tendencia, un hábito que una persona tiene, un patrón que hemos visto en la relación, asegurar que la persona reconoce que sabemos que esto no es la totalidad de lo que es. Pero para poder hacer esto, necesitamos reconocer que no es la totalidad de lo que es, y cómo hacemos esto, cultivando este hábito y esta capacidad de ver sus cualidades. Y estos otros estudios que... ¿no? que exploran cómo fomentar ¿no? esta cualidad personal. Gratitud es una cualidad personal y también una experiencia, un estado mental. ¿no? Cómo generar esto es precisamente sensibilizarnos a la bondad, pero también expresar aprecio, expresar el aprecio con otras personas. Y lo que recomiendan dentro de las relaciones es que cuando recibimos un acto de bondad o reconocemos un hecho que alguien nos ha hecho, una ayuda, un apoyo, un regalo, que cuando damos las gracias no, no vayamos enfocando en el hecho o en el regalo, sino en la cualidad de la persona. O sea, agradecemos su generosidad. Vemos las cualidades de la persona. Y cuando expresamos gratitud, no es gracias por darme este regalo, porque ahí tenemos el riesgo de quedarnos en este utilitario que yo te agradezco por este regalo y quieres más agradecimiento ya sabes cómo ganártelo ¿no? sino dejar que la persona siente que yo veo que hay bondad en ti y lo aprecio ¿No? okay. hay que pasar a un siguiente porque esto de la gratitud yo creo que podría ser un, un retiro de no sé cuánto tiempo Solo para generar esto. Otra cosa, okay, antes de pasar al siguiente, otra cosa que los estudios han eh, identificado es que, eh, sobre todo en niños y adolescentes, el cultivo de una, un hábito de gratitud, no solo decir gracias, gracias, sin saber qué estás diciendo, sino realmente apreciar, mira, qué bondadoso fue, que, ¿no? Con el enfoque en la persona y su bondad y no en el regalo, ¿no? Cuando se, se genera en niños y adolescentes esta orientación hacia la gratitud, esto baja su vulnerabilidad al consumismo, al materialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nos ayuda con esta, ese hábito de insatisfacción continua. Que ah, todas las cosas mal y no recibí esto y otra vez esto, sino que estamos apreciando lo que sí recibimos. Esto, ¿no? Y para los padres que tienen esta inquietud de qué hacer con los niños en esta época de tanto consumismo, esto es, una, es un elemento de lo que podemos ofrecer para fortalecer su, su resistencia ¿no? interna. El otro máximo, el máximo, la otra máxima, yo supe que hubo algo no muy bueno por ahí, la otra máxima eh, es, eh, dice, y esto va a ser un poquito controversial, así que no vayan rápido a la conclusión o la reacción. Deme un momento. Échale la culpa de todo a una sola cosa. Y esto no es para aumentar nuestro manejo de lo que es la culpa, sino que cuando nos encontramos culpando, de contrarrestar este hábito de estar culpando a todos o a todo lo externo por nuestras experiencias internas, sino reconocer que nuestra reactividad, nuestra carencia, nuestra irritación, nuestra sensación de ser víctimas de nuestra propia vida tiene su raíz, en este, esta creencia, incluso inconsciente, que tenemos de ser un yo, aquí. En otras palabras, al egocentrismo, en que no solo que somos lo, el centro, de todo, pues claro, donde más va a ser el centro si todo está llegando así, hacia aquí el centro sino que este yo que somos ¿no? es muy importante, lo más importante pero aún más al fondo esta raíz de sentirnos de realmente aferrar a esta sensación de estar aislado separado de otros por una brecha ahí es donde tenemos la raíz del problema del sufrimiento y esto es algo esta, esta parte de la culpa sí necesitamos cuidar un poquito porque nuestra versión de la culpa cuando nos culpamos bueno, echarle la culpa a otros eso es muy fácil, muy cómodo pero cuando sentimos culpa nosotros, esto es otra versión de aferrar a una identidad limitada de lo que somos, donde miramos un error que hicimos, o un error que pensamos que hicimos, o una falta que hemos identificado, y tomamos esta falta o este error, y hacemos que esto sea toda una identidad. Y es otra versión de lo mismo. Tomar un elemento y hacer que sea tal, la totalidad. ¿No? Y esto es algo que necesitamos cuidar porque a veces pensamos que la culpa es muy bueno porque si siento culpa voy a cambiar y cambiar mi conducta pero cuando aferramos a una identidad como malas, esto nos quita la confianza de poder cambiar porque somos así. ¿Está claro esto? Y en esta reorientación que estos dos máximas proponen, estamos reorientando nuestra relación con nosotros mismos, que cuando nosotros identificamos la raíz de un problema, un patrón de conducta, una actitud tanina que nosotros tenemos, ¿no? o una no conducta no muy benéfica, lo reconocemos sin hacer que sea la totalidad de lo que somos y vemos que la culpa de esto no es mi ser, no es mi naturaleza búdica, sino es este aferramiento que yo tengo a esta visión muy limitada y pequeña de lo que soy. Este yo o este ego. Y cuando reconocemos que esta tendencia, que no es la totalidad de lo que somos, es el problema, ahí tenemos algo que podemos hacer. ¿Está claro esto? Y entre estos dos, que cuando hay problemas, dejamos de pensar que las problemas están generadas para otros, por otros, perdón, quizás para otros también, pero por otros, en vez de pensar que otros me están generando mi sufrimiento. Porque cuando tenemos esta orientación, ¿qué podemos hacer? es una postura completamente desempoderada. ¿Esa es palabra? Ok, alguien cree que sí, que es muy bueno. Yo también creo que sí. <risa> o sea, la postura básica en la ignorancia, definitivamente en el enojo, también en el apego, es una postura muy pasiva. Porque ¿de dónde viene mi felicidad y sufrimiento? De algo ajeno a mí. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Y hay esta autovictimización en esta postura. Que podemos ir cambiando del modo que parece muy como contra intuitivo, que esto no es palabra, pero se entiende, ¿verdad? Esto no, no es lo que uno piensa, es opresivo. ¿Cómo cambiar esto? Sensibilizarnos a toda la bondad que estamos recibiendo, apreciar la presencia de otros y reconocer que la fuente de los problemas es algo que está dentro de nosotros. Que nuestras reacciones, nosotros podemos ir cambiando, porque son nuestras, no están impulsadas por otros. Si requiere trabajo, requiere mucha introspección, requiere estudio interno, introspección, meditación, para empezar a vernos y ver cómo funciona este interior que tenemos. Y esto se nos hace más fácil cuando hemos detectado lo que el hecho de que el problema no somos nosotros. La fuente de nuestro sufrimiento ni son otros, que sería muy malo porque ya no puedo hacer nada, ni soy yo en mi totalidad, sino es una actitud muy arragada, sí. Pero es una un modo de mirar a mí misma en relación con otros. Y por esto, con introspección con estudio y con trabajo de hábitos podemos ir reconfigurándolo, porque cuando culpamos a una sola cosa, estamos culpando a algo específico, este aferramiento al sentido limitado de lo que somos y con ¿con qué estamos mirando esto y con qué estamos trabajando esto? Con otras partes de lo que somos. Así que no, culpa no se trata de descartarnos o desecharnos o descalificarnos por completo, sino sentirnos cómodamente y mirar la configuración interna que tenemos de distintas actitudes, Aptitudes, cualidades, impulsos, hábitos, tendencias, premisas. Con calma, reconociendo que para reconfigurar necesitamos mirar, mirar la totalidad y lo hacemos sabiendo que no somos malos. No somos culpables en nuestra totalidad, pero sí tenemos cosas que trabajar. Y cuando lo hacemos en este contexto de estar detectando y empezando a apreciar toda la bondad que hemos recibido, generamos un contexto para nosotros mucho más seguro. Ya no hemos armado una sensación de estar continuamente bajo asalto. Porque reconocemos que aun si hay momentos de asalto, hay mucho más que no sea esto. Hay mucha bondad. ¿No? Y cuando tenemos un conflicto con una persona, ¿con cuántas otras personas no estamos teniendo un conflicto? Cuando tenemos un conflicto con una persona, tenemos por lo menos una otra persona con quien podemos hablar o que no está en conflicto con nosotros. ¿Y dónde ponemos la atención? Esto depende de nosotros. Y cuando reconocemos, es mejor para mí estar detectando bondad, estar apreciando cualidades en otros, es mejor para mí es mejor para mis relaciones y también finalmente es mejor para otros porque cuando nosotros insistimos en ver las partes negativas que pueden tener e interactuar continuamente con estas partes no estamos dando el espacio para que su bondad se manifieste con nosotros Pero, aun cuando sí tenemos una relación conflictiva, tenemos infinitas otras relaciones que no sean esta ¿No? Y para llegar a ser quienes somos, para llegar a estar vivos en este punto de nuestra vida, tuvimos que haber estado los objetos de muchísima bondad de personas incontables. Así que con estos dos claves podemos empezar a re reorientar muchas cosas.